Por supuesto partimos en avión desde Mendoza para llegar a España. Ahí se va a detener y ahí se detuvo el avión en Formentera. Es la más pequeña de las islas Baleares en el mar Mediterráneo. Se puede llegar a ella en ferry. Es un destino popular por sus aguas claras y las largas extensiones de playa rodeadas de dunas no. y pinos Ya me decís dunas y pinos Y me imagino algo tan hermoso Pero bueno, estamos a una distancia Estamos lejos de esas dunas y pinos Estamos a 10.758 kilómetros de ella De Karimé Tous Y estás pensando, Tous Sí, es la prima de la ex reina de la vendimia Y le damos la bienvenida acá a nuestro programa Karimé, que Hola. está acompañada con, Está acompañada por Fabio, ¿no? Bueno, exactamente. Hola, Hola, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pero mejor imposible porque vamos a conocer ese lugar, al menos para mí, absolutamente desconocido. Para mí también, así que todo suyo. Muéstrenos, véndannos para que podamos en algún mágico, momento, mágico. si se puede, ir ahí a, Voy. a donde están ustedes, chicos. Bueno, acá... Les paso a contar que yo soy totalmente turista de la isla, así que voy a acceder a Fabio, que él es el que conoce absolutamente todo. Bueno, básicamente estoy, estoy trabajando acá en la isla hace ¿No? sí, la de la de unos de cinco meses aproximadamente y estamos ahora en Scudolls, en la calle de Miramar, que vendría a ser una de las principales. Sí. En la parte donde están los barcitos de acá a la izquierda. Eh, muy, muy chiquito, porque todos los pueblitos que hay en Tornaquera están todos súper, súper que Está lleno de pasadizos de un lugar al otro, cabecita chiquitita, eh, todo muy, muy de isla, todo muy rústico, madera, paredes blancas plantitas panelitas. Ahora va a estar un poquito oscuro, pero ahí, ahí agarramos luz de nuevo. Uh -huh. Es que son, son todos pasaditos, pasadizos pequeños que se comunican de un lugar a otro, entre bares restaurantes, así como comentaba Fabio. Mirá ah, qué hermoso. Estamos al, al está muy lindo eso. Porque está cerrando, cerrando, cerrando todo. Ah, cierra temporada, temporada termina, No, no, no, la temporada ahora. Ah, claro. Bueno, Fabio, y contanos, vos nos acabas de decir que hace cinco meses que estás haciendo ahí temporada, y, y, y a qué te dedicas, de, qué? ¿De dónde trabajas. <risa> Estoy en un restaurante que se llama Fandango, uh -huh. eh, bueno, un restaurante pladero, y está justo justo ahí en la calle Miramar, en la principal, pero donde termina la playa Estamos viendo unas escaleras que iban directo. Pero, ahora estamos yendo para al, allá Al agua. Dentro. Ah, bien, nos estamos acercando a la playa. Exactamente. Lamentablemente, eh, acá son las nueve y cuarto de la noche, me encantaría que la pudieran ver. Pero bueno, con estar cerquita yo creo que basta. Un montón. Sí. De hay un, un paseíto, que siempre está casi todos los días, más que nada los fines de semana. que Lo que es sábado y domingo se pone una feria al borde de la playa, que venden absolutamente de todo y es bastante larga. Una bueno, de las más largas que es formentera, que Si viene chiquitito, acá no queda absolutamente ningún habitante, como a temporada, acá no hay nadie, nadie, nadie. Entonces esto es, ahora está llegando a ese punto. Karimé, contanos claro, estamos, cómo es la ¿Sí? gente ahí. No, súper, súper amable, pero súper amable. Hay muchos, pero muchos italianos, uh -huh, muchos. Uh -huh. eh, el turismo es increíble. La verdad que las pladas, una locura. La y bueno, como les comentábamos. La verdad es que, como dicen ustedes, la... Sí. la falta de luz no ayuda, pero estamos compartiendo unas imágenes uh -huh. de lo que es el mar Ahí las en, vemos, en esa las vemos, zona. Las vemos. Eh, uh -huh. Así es que, bueno, para darnos como para darnos una idea. Una eh, idea. Una idea, una idea, exactamente. Eh, uh -huh. Acá, justamente a la izquierda, está la playa, pero. Lógico, no se puede... Sí, hay los de marcaderos también, pero no, no creo que puedan ver. Chichar. No, no se sé si un no, un eh. marcaderos muy rústicos, de marcaderos, parece que no se pueden tirar, no se el, el... pueden... Bueno, bueno, eso se pueden sí. remodelar, no se puede construir nuevos, y todo a base de madera, y tiene que conservar la fachada total. Entonces, siguen siendo todos con un mismo... Acá hay gente que se duda, ¿y esa fachada saben más o menos cuántos años tienen? La verdad, que la, la época en la que más se da la isla empezó a partir de los 90 Ajá. y ahí en adelante. Eh, no creo que tenga más que esa época, excepto He algunos embarcaderos que saben que están hechos con estilo arcida o cosas un poco raras eh, de paredes que se han ido emborrando con el tiempo, y eso sí que son los más viejos de todo. Pero dependiendo el lugar, dependiendo si es formentera o Ibiza, si hasta acá no más Porque venimos con Ferra Ah, está cerquita de Ibiza Exactamente sí. Me imagino que se cruzan un ratito alguna de las fiestas <risa> Exactamente Eso es, es lo que dijiste De hecho, bueno, el fin de semana Fuimos eh, a Ibiza Estamos a media hora en ferry, Así que no ah. nos queda a nada de distancia No, no, no, a nada, a nada, a nada Así que hemos ido de fiesta, de playa, de todo. Yo, le, yo te quiero pedir un, un favor típico, si estaríamos caminando sí. en esas calles, estaríamos buscando algún regalito o algo para traerle a nuestros familiares eh, de recuerdo, ¿no? Cuando puedas, Karime, frenate y mostrarnos qué es Pero lo que venden. Los... Porque hay, he, estoy viendo un montón de puestos que venden desde ropa sí. hasta inflables para sí, sí, sí. Eh, Mostrarnos alguno. Bueno, acá se usan mucho los caracoles, las pulseras, claro. las tobilleras. Eh, ven, Todo esto es artesanal. Lo hace eh, bueno, la gente toda a mano, inclusive los los bolsitos. Todo, todo, todo, todo. todo. Y por lo general... Sí. sí, no, te iba a preguntar, un bolsito, ¿cuánto puede llegar a salir? Sí, hola. Bien, te hago una consulta. ¿Cuánto cuesta los bolsitos de estos que están acá? Esos están... Exacto. Bien. 70... 130 dependiendo del modelo y el trabajo. Bien. Es. Son todos hechos a mano. El precio varía entre 70 y 120 euros. Ah, mira, mira, no, no yo sí, te digo es... que busco un regalito, un toque más económico por ahí, te mando sí, a buscar sí, un imán, sí, sí. un llavito una cosa así. Yo soy sí, la que para nuestra imanes, moneda es bastante caro. Claro, a lo mejor a le das el plus, pues. como decías que es artesanal, al hacerlo a sí, mano, sí, sí, sí, y, a mano y exactamente. Todo lo que es en la playa siempre tiene como, no sabemos por qué, un plus que es más caro. Exacto, gacía, bueno, de no hecho, hay que, caminar, hay que sí. caminar con los percheros por la arena. Pero, ¿hace sí, sí, es, es, es, es, es eso ahí en sí. no, este, esa isla? Ellos, esos, ¿cómo? Perdón. No, digo que esto que, que decía Mari, que viste que en, en el día se ve mucho, se veía mucho eh, gente caminando, ¿no? Vendiendo lo que hacen en la playa. Ahí, ¿donde están ustedes? Sí. ¿Lo hacen? No, de hecho, o sea, ellos ponen sus puestitos de artesanía y tienen en el mismo lugar donde guardarlos, o sea, ah. arman y desarman. Por ah. lo general están a partir de las 17 hasta la 1 de la mañana, más o menos. Bien, bien. Están más cómodos no, los artesanos allá. Exactamente. Caribe sí, sí, sí, y, sí. Y, y digo, eh, pasar unas vacaciones, vivir ahí es costoso. No sé, hay, hay lugares que es son bastante. más recomendables y otros que son menos recomendables para ir en modo gasolero. Y sí, mira, yo te digo que acá el tema de alojamiento eh, por seis noches es carísimo. Para nosotros serían unos 200 mil pesos ah, acá olé. en Formentera. Ah, seis noches, 200. Y... Sí, alrededor, eh, lo que pasa es que no se usan mucho los hostels acá. Ajá. Entonces, eh, más que nada los Airbnb, Booking, eh, esos medios para, para hacer la reserva. Claro. Pero sí, es bastante saladito. Para bastante, y, bastante. ¿y son 200 mil pesos para seis noches, ¿cuántas personas? Una sola persona. ¿Una sola? <ríe> Ay, no. Y sacando <ríe> una que, sola que, persona. Que si decís por Booking <ríe> o estas plataformas para alquilar, me da la sensación: no hay hostel, serán como departamentos. O sea, hay que contemplar claro. la comida, el supermercado y bueno, todo lo que Exactamente. Conlleva el vivir, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, o sea, los. Los italianos, eh, esta isla es la que está habitada de italianos, pero ¿Sí? es abusivo. Y ellos lo que hacen, eh, que bueno, Fabio me comentaba, es que eh, nada, trabajan pues, una, un cierto tiempo y vienen y se gastan absolutamente todo acá en Formentera en salir a bailar, en tomar, en comida, en ah, todo. todo. Ese sería como su hobby. Karim, alejalo a tu novio un segundo, alejalo a tu novio, decirle que, que, que te, que te se tiene que ir un segundo. Entre nosotras acá, Ani vos y yo. ¿Qué onda los italianos? Sí. ¿Qué onda los italianos? Mira, te digo que atractivos, sí, sí, sí, por supuesto. <risa> ¿Escuchaste? Por supuesto. Un ¿Sí? dato importantísimo para mí. N mira, no me importa si la noche, las seis noches me salen 200 mil pesos. Eso es nada. El mar, ¿Sí? ¿es cálido? Oh. oh, el mar, yo creo que no hay un mejor mar que yo haya estado que en el de esta isla. Es perfecto. Es me con tengo, eso te digo todo. Ir, me tengo que ir, Daniel. Anda, yo te, te, yo te, te, te, te cuido el lugar, pero. No es los piecitos. Ese es ese mar que metes los piecitos y los podés ver a tus piecitos. Exactamente así. Exactamente así. Qué lindo. Karim, querida, si querés dar vuelta a la cámara, Chicas, aquí te saludamos. Y hoy si mandás saludos. Dale. Para que no nos vemos. Estamos justo en un lugar re oscuro. No, ve se ven muy bien, ahí están perfectos. Ahí, ahí están. Sí. sí. sí. sí buenísimo saludos para bueno, el bien. chicas bien saludo mira tengo un montón de gente que me pidió por favor salúdame. pero principalmente a mis viejos mi mamá mi papá mi hermano mi abuela que me está viendo y bueno a mis amigas a mis amigas vos yo nada no, amigos, a muchachos y mis viejos para comerlo así que no tiene señal después de eso esté mirando bueno bueno, Chicos, eh. unos genios. Gracias. Muchas gracias. Un por placer. Este un placer. Que estén muy bien.